amigos de Interesante. Bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica. Las personas que están escribiendo el futuro tecnológico para la región están aquí con nosotros. Mi nombre es Osvaldo Torres y tengo un gran invitado, mi querido Ariel Arrieta. Ariel, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Qué gusto. Gracias te... por la invitación. El gusto es mío. Déjame platicarle un poco a la gente acerca de ti. Eres inversionista de Capital de Riesgo con NXTP. Eh, eres emprendedor en serie. Ahorita vamos a hablar de por qué eres emprendedor en, en serie. Me encantó algo que leí, que decías, eh, eh, eh, eh, eh, he crecido muchas y he echado a perder otras cuantas, ¿no? Bueno, eh, es parte sí, claro. de ser emprendedor, co-founder y socio pues, de NXTP. Déjame hablar acerca de tu fondo. Es un fondo de capital de riesgo en etapa inicial, con un enfoque en empresas dirigidas al mercado latino. Industrias, B2B, Logística, Servicios de Información e Inteligencia Artificial y el ticket ronda de los 500 mil a los 2 millones de dólares. Por ahí te, los, los he descrito bien. Es así la descripción. Impecable. Sí. Web 3.0. Todo el mundo está hablando de eso. No estoy seguro que todo el mundo sepa cómo aprovecharlo, pero tú, ¿tú qué estás pensando? Eh, para mí siento que se estaba generando un cambio que ya vivimos varias veces, cuando arrancó internet, cuando vino el web 2.0 también, y, y ahora está arrancando un proceso nuevo con todo el mundo de cripto, que cripto no es nuevo, ya tiene como 10 años. Eh, hay una, como una revolución adentro de eso, está empujado por los DeFi, por los eh, non-fungible tokens, me parece que es como, como una evolución. Que, que hay ahí y, y se está generando algo nuevo Que tiene otras reglas Entonces esas re nuevas reglas Me parece que es lo, lo novedoso de esto Y esas reglas no son solamente de tecnología Sino son de, de, de Governance, de comunidad de, de juntar De ceder El control de una organización Que sea completamente descentralizada A al, a los usuarios, esto que hablábamos, el concepto de prosumidor, de alguien que consume pero a la vez genera contenido, genera locura. lo que generó eh, que YouTube creciera Hoy tiene como otro nivel exponencial de crecimiento, donde esos usuarios eh, son los que toman las decisiones de hacia dónde va la comunidad Entonces este concepto de comunidad de nuevas reglas de governance. Implica como muchos desafíos. Por un lado, para los emprendedores, para los inversores también, porque una cosa es de invertir en, en equity, en, en, en que las acciones representen una forma de control de un, de, un, de un board y ese board centralizado es el que toma las decisiones de la compañía. A. Eh, el equity que tenés lo vas a compartir en tokens y los tokens sí. le vas a ceder a la comunidad, la mayor parte de los tokens y quienes van a tomar las decisiones no va a ser ni el CEO, ni los fundadores, ni el board de la compañía, sino va a ser la comunidad en sí mismo. Y si no te metes en eso, la comunidad va a ir por otro lado y va a eh, decidir qué cosas hacer. Y cuando estás hablando de una plataforma que tiene código abierto, que no hay una. Propiedad intelectual que te cubra eh, Si no haces lo que la comunidad quiere La comunidad, los mismos actores de esa comunidad Pueden decidir eh, Ir con Agarrar el código fuente Y hacer un fork Y todo lo que venías haciendo Ir en una dirección distinta Y compañías sí. como Alchemist Por ejemplo, llaman por el cuarto fork Que sobreviven Donde sí. la compañía recibió El como la intención de la comunidad de ir hacia otro lado, y la comunidad va por otro lado, entonces agarran el código, lo replican y van por otro lado, y hay que estar dispuestos a, a hacer eso. Entonces cambia el tipo de, de leadership que necesitas para este tipo de compañías, es un leadership que tiene que, no solo tener como una disciplina tecnológica de poder desarrollar producto, iterar rápido, entregar el producto a la, al, al mercado, sino también tiene que estar escuchando muy bien lo que quiere esa comunidad ser el representante de esa comunidad más en términos políticos que en términos eh, económicos porque no hay forma de, de generar una coerción o un control eh, y entonces eh, es como que implica unos desafíos muy importantes para nosotros es como muy eh, interesante todo esto que está pasando y creemos que que este mundo del web 3.0 también siendo como un laboratorio de pruebas. Un sí, claro. sandbox de... Especialmente DeFi, es un sandbox del de mundo de las finanzas, pero es, en general es un sandbox de, de probar conceptos nuevos y, y, y de ver de eso qué termina escalando y qué cosas no. Cuando empieza a suceder todo esto, ¿qué, qué, qué, qué, qué platicas con tu equipo? O sea, me refiero, cuando yo quiero entender algo interesante, para no salir con algo suave o, o, o sin fondo, sin fuerza, yo prefiero que el equipo investigue. No importa que se lleve 10 días, 15 y entonces que saque algo muy duro, muy contundente. Entonces te pregunto, ¿se contrajo un poco la búsqueda de tecnología, de founder, de startup o, o no necesariamente? O sea, ¿de qué manera tú y tu equipo están entrenándose para entonces entender muy bien lo que viene? Y, y aprovechar muy bien lo que viene, ¿no? ¿Hay, ¿hay algún eh, entrenamiento? Obvio, el, el primer paso es darte cuenta que no sabes lo que no sabes Y, y, y, y poder eh, a entender que, que en esa falta de conocimiento estás todo el tiempo aprendiendo algo nuevo Y no, hay, no conozco a nadie que sepa todo lo que está pasando en el mundo de FIFA, por ejemplo eh, Ni siquiera gente que pasó... Muchos años y están muy metidos en esta industria Entienden bien, pueden ver todo lo que está pasando Porque hay, hay gente que puede ver todo lo que está pasando En, en un área que es súper amplia como no sé, Ethereum Pero después hay Layer 2, Layer 1 eh, Ethereum Killers y, y otros ecosistemas Que cada ecosistema es imposible de entender todo lo que está pasando Entonces lo que necesitas es aprender como los skills Para poder aprender más rápido eh, estar aprendiendo de todos y, y poder, eh, eh, nuestro valor pasa por encontrar gente que pueda ejecutar Entonces nuestro, parte de nuestro skill set es tratar de leer a los fundadores y leer eh, cómo construyen equipos Cuál es el tipo de leadership que tienen Eso en una parte Después armar una red de expertos okay. que nos ayuden a poder evaluar las oportunidades de negocios que vemos a poder evaluar la tecnología, a poder evaluar el tamaño del mercado, a poder evaluar el, la, el, la receptividad del mercado eh, y, y por suerte no invertimos solamente en, en web 3.0, sino que invertimos en muchos negocios más tradicionales Donde esas variables son como más fáciles de, de controlar, una empresa de SaaS es mucho más predecible y escalable y... y, y y de esa manera tenés como más elementos para, para hacer, lo mismo con logística o, o con eh, soluciones de, de enablers de e-commerce. Eh, son mucho más eh, simples en, en cuanto a que el ecosistema es un poco más, eh, menos volátil como el que termina siendo en el mundo del web 3.0, ¿no? Sí, pero cuéntame una cosa. Eh, Latinoamérica, en, en mi tesis, en mi teoría, Latinoamérica ha llegado tarde a estas fiestas tecnológicas. Entonces parece ser que no solamente vamos a llegar a tiempo, sino que vamos a ser los protagonistas, los que vamos a partir. Cuéntame, ¿cómo estás viendo Latinoamérica en relación a llegar a esta fiesta de la tecnología con, con todo lo que está sucediendo? Sí, a, a mí me gusta un formato, un modelo que explica las, las revoluciones tecnológicas que que diseñó una académica que se llama Carlota Pérez Que es venezolana, pero hoy vive en España Y la descubrí a través de Fred Wilson Que es un supervisor de Unisquare Venture Donde tiene un modelo donde cuenta que todas estas revoluciones industriales Vamos por la quinta revolución industrial Y después vendrá la quinta eh, Tienen un, un modelo donde eh, son ciclos de 50 años, esos ciclos tienen como dos fases, dos, eh, dos mitades, eh, cuatro fases Y generan un, un ciclo donde se genera una primera etapa donde se, se establece la tecnología Se genera un, una disrupción tecnológica, después viene un quiebre En ese quiebre normalmente vienen asociados con una crisis en la bolsa o económica grande y después crece, se, las cosas se, se acomodan un poco y viene el momento de, de crecimiento más, más exmulsiones. Pero para nosotros que estamos en Latinoamérica, para mí es mo, mucho más relevante ese modelo por un segundo motivo, porque ella cuenta que todas las revoluciones arrancan en un core y después se van moviéndose a la periferia, y que en ese momento, la, cuando pasan a la periferia, replican un poco las transformaciones que pasaron en el core. El core de esta industria, obviamente, es Silicon Valley, lo mismo fue, no sé, para la industria de los autos de Detroit O para el, la, la revolución industrial del, del ferrocarril de eh, Inglaterra Entonces, hoy claramente Silicon Valley Y nosotros en Latinoamérica estamos en la periferia Entonces, cuando ves lo que pasa en Silicon Valley o en Latinoamérica Es que nosotros venimos replicando más o menos lo mismo Pero con un, un lag, un delay importante uh -huh. Entonces... Cuando mirás las, cuáles son las compañías más valiosas de la región, y ahí entramos en el otro tema de, de, que mencionabas de los unicornios, eh, ves que las 10 compañías más valiosas de, del mundo hoy son compañías, 9 de esas son compañías de tecnología. Y mirás 10 años atrás y eso no pasaba, eran compañías de energía o, de, o, o, o financieras. Y cuando mirás en Latinoamérica, cuáles son las es compañías más valiosas, ves que solo hay una compañía de tecnología que es Mercado Libre. Entonces... Argentina, ¿no? Sí, pero más que Argentina, de toda la región y, y las ¿Cómo? que le siguen son todas principalmente compañías financieras, bancos de Brasil, hay tres bancos de Brasil en esas compañías, hay compañías de energía, hay de todo, pero de tecnología hay solo una. Entonces, es de esperar que en los próximos años, en esta transformación que estamos viendo, pase lo mismo y las... 9 de esas 10 compañías Sean compañías de tecnología Y cuando miramos quién tiene más chance De, ser esa, de pertenecer a esa lista Probablemente sea one Una de las compañías que, que apunta a eso Que está planificando un IPO Hicieron el filing hace poco Y hoy vale 30 billions Y hay otros bancos que valen hoy 40, 35, 50 Son los bancos más valiosos de la región Entonces vemos que ahí empieza a haber una disrupción Probablemente Haya, no sé, Kavak puede ser otra compañía Que apunta a estar en esa lista Y terminen siendo de las compañías más valiosas De la región Entonces, eh, esto que Carlota Pérez planteaba como un modelo Abstracto eh, Suena como un modelo de predicción y, y, y se ajusta a lo que estamos Viviendo hoy en la, en la realidad Cuando haga el IPO eh, Kavak, eh, o No, Kavak, eh, Nubank, Nubank Probablemente vamos a ver si tiene la capacidad de Ser uno de los las compañías financieras más valiosas de la región, por lo menos está creciendo una tasa increíble, tiene casi eh, creo que 40 millones de, de clientes, entonces tiene como, como potencial para ser una empresa que no existía hace unos años, lograr ese crecimiento, tiene como para justificar una evaluación grande desde el punto de vista del crecimiento de lo que le hubiese costado a otro banco, no sé, bancos que tienen cientos de años, eh, poder lograr eso. Entonces, es increíble. Y, y, y déjame interrumpirte y tomemos el tema de los unicornios. Me, me encantaría saber, en tu portafolio, ¿tienes una startup con, con, con esa proyección? ¿Ves en sí, tu portafolio no. O, o no te quita el sueño este tema de tener un unicornio? Hoy, hoy tenemos cuatro unicornios en el okay. portafolio. Ok, cuéntame uh, de ellos. ¿eh? ¿De, ¿De qué hablas con ellos? ¿Cada cuánto platicas con estos? ¿Cómo nosotros es Nosotros sea, invertimos. Muy temprano en las compañías. Invertimos en Outzero, por ejemplo, fuimos el primer inversor que puso sí. un cheque de 125 mil dólares en 2011. Eh, y la compañía fue recientemente adquirida en 6.5 mil millones de dólares por Octa, que es otra compañía que hacía lo exactamente, o no exactamente, hacía, estaba en el mismo espacio entre los dos. El, el líder se compra al segundo, por lo tanto es un, un, un merge que tiene, tiene sentido. Eh, y para nosotros representa como mucho aprendizaje, no solamente por, por el retorno que generamos, que fueron de 232X de retorno, sino también por el valor, el aprendizaje, que entender cómo una compañía en Latinoamérica puede alcanzar ese, ese, ese nivel, cómo puede competir. Nuestra tesis de inversión teníamos dos, tenemos dos partes, compañías que arrancan en la región y son compañías regionales, compañías que arrancan en la región y terminan siendo compañías globales. Este es un ejemplo de cómo una compañía puede ser global arrancando desde Latinoamérica y convertirse en, en, ese, en ese aspecto. Otra compañía que tenemos en el portfolio que es global es, es Satellogic, que también eh, hacen satélites de órbita baja, que también que sacan fotos de la Tierra y es una cosa que suponíamos que no había una no podía haber una compañía en la región que, que hiciera satélites porque sonaba tecnología que no estaba disponible en la región y la realidad es que sí que puede haber una compañía que diseñe que produzca que arme los satélites y que después los los termine lanzando al principio desde China o desde Rusia y hoy desde Estados Unidos con SpaceX eh, pero pero desafía a todos, varios de los preconceptos que uno puede tener de, de, de la región y ahora están haciendo un SPAC, por lo tanto salen públicos el próximo mes y la valoración es de 1.1 billón eh, Otra compañía que invertimos con el otro foco que es de esas compañías regionales es Tienda Nube, Nube Shop, claro. como el Shopify de Latinoamérica que también tuvo una ronda donde levantaron 500 millones a 3.1 billion y que creemos que tiene muchísimo recorrido por hacer Porque cuando sube La parte financiera O la parte de logística Tiene como muchísimo más por, por crecer En ese, en ese segmento de mercado Más allá de seguir penetrando ese, ese mercado Que puede ser el Shopify de Latinoamérica Tranquilamente Y después la, el cuarto unicornio que tenemos hasta el momento Es una compañía que se llama Mural Que, que también Arranca localmente Pero es una compañía global Los founders se mudaron también a a Estados Unidos, al principio en Silicon Valley, ahora el fondo se mudó a Miami y, y, y también la, el, el, es una de esas compañías que se vio beneficiada también por la pandemia por okay. o ser una herramienta de, de diseño colaborativo eh, Esas son como los, los unicornios, pero a ver, cuando invertimos de ninguna de esas pensamos que iba a convertirse en un unicornio okay. Cuando la que teníamos más chance era Satellogic Porque estaba pensando realmente en una oportunidad súper grande eh, y, y lo que nos terminó pasando es que cuando arrancamos en 2011 a hacer inversiones que Ya llevamos más de 10 años eh, vimos que Nos imaginábamos que esto iba a pasar Pero creíamos que iba a pasar mucho antes no, no suponíamos que iba a tardar tanto Y no nos imaginábamos la dimensión que podía tener No creíamos que las compañías que invertíamos fueran Billion Dollar Company, porque no había Billion Dollar Company, ni siquiera en el momento de ese, ni, ni Mercado Libre, era, era un Billion Dollar Company, o, o, si, o estaba en camino de ser público y demás, pero no, ni siquiera soñábamos con tener esa, esa, esa evaluación. Antes hablemos del emprendedor latino. Te, te voy a contar un poco de mí. Eh, yo terminé por tener esa transformación personal y cultural el día que estuve tres años en Silicon Valley. Ahí me cambió. Eh, eh, eh, eh, entonces ¿Qué, ¿Qué pasa con el emprendedor latino? ¿Cómo los ves? O sea, ¿lo, ¿los ves eh, motivados, inspirados, inteligentes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los estás leyendo cada vez más a estos founders que seguro llegan a ti y te hacen el pitch? ¿O qué nos hace falta? ¿Nos está haciendo falta algo? ¿Estamos limitados en algún aspecto los, los founders, los emprendedores latinos o no? No. A ver, creo que hay una evolución. Por un lado. Hay un, un, un camino que se va recorriendo que la, las experiencias de otros founders que, que hacen cosas importantes es como que marca el camino y, y, y lo bueno es que hace, también dicen a atrás era un ecosistema menos desarrollado, entonces te costaba creerte que era posible hacerlo desde Latinoamérica. Hoy no cabe duda que, que, que eso es posible, que puedes hacerlo, que puedes escalar una compañía desde la región y, y lograr estos, estos múltiplos. Y después te preguntas si, qué tan grande o cuál es el límite que puedes tener, si son 10 billion o 100 o 1 billion. Entonces es, ah, eh, pero ya no dudas que, que hay una compañía que pueda puede capturar esa oportunidad. Después, el otro aspecto creo más relevante es el, el de poder atraer talento. Creo que la, el, el ecosistema ha evolucionado de una manera que hoy podés hacer tus primeros 10 hiring. Y poder contratar en algunos mercados gente que haya pasado por la experiencia de, haber, de trabajar en Billion Dollar Companies que arrancaron de, como mucho menos. Entonces te va a costar eh, atraer ese talento, vas a dejar mucho equity en el medio, y, y, pero hoy es posible, hoy, hoy hay gente que, con la que puedas traer. Y después que en algunos mercados, como no sé, hablamos de DeFi o de Web 3.0, es mucho más global y la comunidad es mucho más grande y es menos... US centric de lo que era antes No sé si esa es una compañía, no sé, de inteligencia artificial o de, de o, o, o tradicional de SaaS Probablemente tengas que más recursos, ni hablar de infraestructura, de cloud o algo así Tengas que caer en ciertos mercados Pero cuando hablas de, de DeFi o de, o, o de otras oportunidades del mundo de cripto Es mucho más internacional y el mercado termina siendo más global Porque estás operando En otro, otro segmento Creo que hay algunas oportunidades que puedes mantener Como si, si operas En algunos segmentos de, de fintech O con logística Donde requerís cierta fricción local Y esa fricción local puede Ser un, una herramienta Para generar un, como una barrera de entrada con, con competidores más globales Que tal vez tengan más dinero, más recursos O más talento para, para competir Te puedes tener una una posición un poco más defensiva, pero en las oportunidades más globales, bueno, estás compitiendo y a la vez pudiendo atraer talento de, de, de todo el mundo. ¿no? Sí, totalmente, cuando digo, nos hemos visto como problemas de atraer talento, hemos usado incluso algunas apps como Apps Word o como algunas que hay en el mercado, que de pronto digo, estás trabajando con una persona en la India, pero te funciona por, por, por rapidez, por agilidad y por costos. Eh, ahora las pláticas que he tenido con algunos VCs, yo les decía, oye, ¿cuántos pits tuviste este año? ¿No? Alguien decía 1.500, 1.700, una brutal. ¿no? O sea, ustedes no han de dormir, no han de comer, nomás de estar escuchando gente hablando de sus compañías. Pero dime una cosa, es muy claro que la fintech sigue creciendo y le queda un rato por crecer. Eh, la PropTech también esto todo esto de, de, del real estate toda todo esta onda, pero ¿qué no te está llegando? ¿Qué tecnologías, qué, qué, qué startups no te están llegando? ¿Te llegan muy poco? y crees, para el futuro, que seguro las vamos a, a, a necesitar, o, o, o no, te está llegando todo muy mezclado. No, a ver, creo que la, la gran oportunidad, eh, por un lado, oh, creemos que lo que vamos a necesitar son más desarrolladores y, y tal vez okay. todos los, los proyectos educativos son proyectos en los cuales creíamos que iba a haber más grandes oportunidades y la verdad es que está, todavía no estamos viendo eh, oportunidades ni en ni, EdTech ni, ni en AgTech AgTech Ag es otra oportunidad que dejamos de, de invertir últimamente Porque mmm, estamos como decepcionados el primer fondo invertíamos bastante más activamente Y que tenía un sentido de la matriz económica de la región Y, y el hecho de poder producir comida para el mundo Y demás cuest cuestiones Veíamos que no, tenía un, un, una, no estaban escalando las compañías desde ese lado. Y donde vemos las oportunidades más, más interesantes es en, si querés, en, en logística, en todo lo que tenga que ver con, con tecnología para logística. Me parece que hay como una fricción natural y una necesidad de, de, de mejorar la infraestructura tecnológica de la región. Hoy mandar un, un paquete en Brasil cuesta el, el doble o el triple de, de hacerlo en Estados Unidos, tarda dos veces más. Eh, y creemos que va a haber una transformación así como, como en, en China hace 10 años atrás Era uno de los países con la peor infraestructura de logística y, y en 10 años tuvo una transformación de ser uno de los lugares más eficientes Empujado por Alibaba y, y, y mucha, mucha inversión de compañías de tecnología Creemos que esa transformación se puede dar en, en la región Y eso va a disparar muchas oportunidades para, para startups Después creemos que en el negocio, los marketplace B2B Nos suenan como una, una oportunidad donde es transversal a todas las industrias Y todas las industrias necesitan como esa digitalización Y, y re, revisar el, el, la cadena de valor para buscar eficiencias Y, y sacarse encima alguno de los, de los actores intermediarios que, que pueda haber y la tecnología va a jugar un papel crítico. Y una vez que armaste el, el marketplace, automáticamente poner un layer de, de fintech donde sobre esas transacciones le agregues crédito, le agregues pagos, le agregues eh, optimización desde el punto de vista de la información y optimización de la logística, aparecen oportunidades por todos lados como para eficientizar todos esos procesos. Qué interesante. Oye, ahora, tomando un punto, Bien específico. A, a estas conversaciones llegan muchos hombres, no tantas mujeres. Ay, ayúdame también a entender eh, primero si, si NXTP está haciendo algo en relación a poder, ya sabes, equilibrar sí. estas cosas. Eh, eh, y cuéntame un poco esta participación de las mujeres en, en, en tomas de decisiones y en posiciones destacadas en, en, este, en esto que, que estamos tú y yo, ¿no? Bueno, nosotros venimos empujando esto hace muchos años porque también una de mis socias es Marta Cruz, que es tener una, una mujer en PC era una novedad hace unos años y ya por suerte no, no, no, no es más una novedad y, y también siempre se lo puso como una, como una bandera fue una de las fundadoras de, de WeExchange, que es una plataforma para, para empoderar a las mujeres emprendedoras también armó un modelo que se llama WeInvest, que es una plataforma para inversoras, ángeles y, y, y VCs, donde están todas conectadas y, y se ayudan. Eh, y para nosotros es importante desde el punto de vista de, de uno de los atributos que, que buscamos de, de, de impacto. Para nosotros somos, además de un B Corp, eh, y, y suscribimos al pri que son los principios de responsabilidad de, de, de inversión, eh, de inversión responsable, y, y podemos... Y, y tenemos nuestra tesis de impacto, creemos que hay muy poco trade-off en, en generar eh, inversiones que tengan impacto social, además del impacto económico. Sí, a ver, si invirtiéramos en la energía probablemente tendría como un costo más alto, pero hoy no tiene sentido no ser eh, responsable de, del impacto social que pueda generar eh, invirtiendo en tecnología. Entonces, eh, parte de esa parte tiene que ver con, con la diversidad y especialmente la diversidad de géneros como es como simple de, de, de atacar o de tener en cuenta, por lo menos, y poner métricas. Nuestro rol como inversores de impacto es tratar de concientizar a los founders de, de, del rol que tengan yeah. y eh, invertir en compañías que tengan el, el... que automáticamente reconozcan cuál es el ODS, el, el objetivo de desarrollo sustentable que, que tengan que, eh, que estén ayudando a cubrir y alinear los indicadores de, de resultados de las compañías con esos ODS. E ahí me estoy yendo un poco más amplio, no solamente al tema de, de, eres, de diversidad de género, sino eres. diversidad de género es uno de todos los problemas que, que necesitamos resolver. Y... Sí, sí, sí, totalmente. Pues qué interesante y te agradezco esto que, que me estás compartiendo. Oye, hablábamos ustedes, y vamos a voltear hacia el norte con los gringos, ¿Qué onda con Estados Unidos y con XTP? ¿Te, te, te ¿Tienes oficinas por allá? ¿Te interesa. Eh, ahorita todo estaba en el Silicon Valley, ¿cierto? Luego eh, sí. entró al juego Austin y ahora está Miami. Miami está aquí, que truena. Cuéntame sí. un poco cuál, cuál es tu perspectiva de, de tener algo en Estados Unidos o no de momento. A ver, nosotros oh, impulsamos eh, hace también unos ocho no sé, años que, armar una cosa que se llama Puente Labs. Era básicamente un bridge entre gente de Silicon Valley y Latinoamérica para ayudar a conectar a Latinoamérica con, con Silicon Valley. Entonces, lo que hicimos fue identificar a todos los latinos que estaban en Silicon Valley, que tomaron algo de tiempo también para ayudar a, a emprendedores a, a, a conectar, que cuando llegaban a Silicon Valley tuviesen una red de mentores o de gente que pudiera ayudarlos, y gente que estaban en compañías que tal vez no, no estaban operando o trabajando con, con Silicon Valley pero sí tenían ganas de ayudar a, a, a otros latinos que, que estaban tratando de desembarcar ahí. Después, en lugares de... de saliendo de Silicon Valley, eh, me parece que Austin también es un lugar donde está generándose mucha innovación. Igual siempre vienen atrás, para mí el segundo lugar después de, de Silicon Valley es Nueva York, eh, con un vertical que tiene que ver con, con finanzas, es donde debería estar uno basado o Boston tal vez con Biotech o con Life Science en general, me parece que es otro, otro polo Austin como que todavía no encuentra su, su, su lugar y trata <risas> de ser una alternativa, no sé la, eh, Los Ángeles también pasa algo, algo similar, me parece que hay también muy, mucha actividad interesante y, y después Miami, Miami es un hub que, que siempre fue relevante para, para Latinoamérica y que hoy lo es más que nunca para mí, termina siendo más como una capital financiera porque casi todos los family offices de, de la región tienen como su, su base ahí y hay como un, una concentración de dinero y de, de decisión y no necesariamente startups, si bien es algo que está cambiando, con la pandemia hubo mucha gente que dejó California Nueva York para, para volverse a Florida, especialmente Miami pero eso tiene que ver tal vez con otras razones No, no necesariamente con, con Latinoamérica Tiene que ver con, con impuestos Con un lifestyle que, que te permite vivir bien Con eficiencia positiva Y con escapar tal vez del frío de Nueva York En medio de una pandemia de estar encerrados pero, eh, pero espero que, que puedan aprovechar el mercado de, de Miami Para, para aprovechar este, este ciclo Ya hubo un par de ciclos donde parecía que en Miami se crecía exponencialmente, hubo como una ola eh, hace unos años, y, y esa ola medio que pasó, eh, esta vez parece que, que viene mucho más en serio y, y se están haciendo inversiones que creo que van a quedar, no van a ser tan, tan pasajeras como, como esas olas. Eh, y en general en Latinoamérica pasa esto, que tiene ciclos donde se recibe mucha... Inversión de, de afuera y después esa inversión después se termina retirando Pasó con Brasil cuando estaba con la etapa de The Economist Y era como que despegaba eh, Y después eso pasó eh, Parecía que hoy los números están, están creciendo de una forma increíble No sé si viste, desde 2011 al 2017 Latinoamérica se invertía entre 300 y 500 millones Sí. Entre el 2017 empieza a duplicarse año a año, el año pasado se invirtieron entre los últimos dos años entre 4 y 5 mil millones de dólares Y en lo que va de estos tres tercer trimestre ya se invirtieron 12 mil millones de dólares O sea, el número sí. es impactante y probablemente termine por encima de 15 mil este, este año eh, O sea, estamos viendo un hockey stick realmente impresionante Brutal, voy a la recta final querido Ariel eh, háblame un poquito del, del presente y del futuro para ustedes como fondo, porque bueno, se nos acaba el 2021, parece que COVID ya se está despidiendo, ojalá que sí, pero, pero háblame de, de este futuro inmediato para el 2022. Estamos levantando un fondo 3, eh, okay. estamos haciendo fundraising, eh, no, el retorno de los fondos anteriores fue muy bien, estamos casi en 7X del fondo 1, en el fondo 2 es un fondo muy, muy nuevo, pues ya estamos en, en casi 3X y ya devolvimos todo el capital con una transacción que se hizo hace poco de Cangú, de una compañía de logística de, de Brasil que fue adquirida por, por Mercado Libre, eh, con lo cual le devolvimos todo el capital y los inversores como están jugando con el dinero del casino y todavía quedan como 7 años más. Eh, y, y nada, en este proceso levantando un tercer fondo y esperando, nada, con todo este momento que aprovechar estas oportunidades que hay increíbles en la región. ¿Cuánto buscas eh, en este tercer fondo? ¿Cuánto...? 110 ¿no? millones. es Increíble. Pues te va a dar para jugar bastante, ¿no? Para sí, sí, sí. aperturar sí. la mente. Oye, Ariel, tú que fuiste emprendedor, dime una cosa. ¿Te has convertido en el VC? Que, que tú hubieses querido tener cuando eras emprendedor. Te lo digo porque muchos founders que vienen aquí, híjole, me hablan de sus bicis que son, pues, poquito menos que un terrón de azúcar. Entonces, cuéntame un poquito, ¿te has convertido en ese? ¿O, o, sí. o no? ¿Cuál es tu estilo, no? Mi, mi historia es... Eh, la primera empresa que fundé, la fundé en el 99 y en ese momento eh, convencí a dos inversores de que pongan 2 millones de dólares con un powerpoint a cambio del 95% del equity de mi compañía en la primera mm. ronda. Esas son dos cosas que no se hacen más No se levantan 2 millones de dólares con un powerpoint Y no se entrega el 95% del equity en la primera ronda Entonces, eh, definitivamente soy un, un VC que, que, que me hubiese gustado tener en ese, en ese momento Con, con aspiraciones, con, con una visión a largo plazo Y con un tipo de relacionamiento donde no no sos un bici transaccional, sino sos relacional lo que buscas es tener una relación a largo plazo y si no invertimos en esta compañía, tal vez en la siguiente podamos hacer algo o en algunos casos, como acabamos de invertir en una compañía que se llama Pumelo bueno, el fundador, Gastón, habíamos invertido también, creo que fue en 2013 en su primera compañía, Guy Central, justo cuando él salía de Google y, y nada, esa compañía terminó muy mal, terminó no siendo lo que esperábamos y si la compañía terminó cerrando, no recuperamos el capital. Pero es un fundador donde dejamos las cosas, perdimos el dinero, pero lo volvemos a invertir porque estamos convencidos que hizo todo lo correcto, para, aunque haya perdido el dinero. Y después tenemos otros casos donde emprendedores que. Hicimos un éxito, nos devolvieron el dinero, multiplicamos el dinero, tal vez no los volveríamos a invertir por la forma en que lo, en que, que lo hicieron o cómo actuaron. Pero, pero tenemos de los dos casos, o sea, el éxito no es un predictor de, de, de futuros éxitos, pero sí el, el tipo de comportamiento que los emprendedores tienen o cómo, cómo te relacionas en ese proceso termina siendo mucho más, más valioso que, que el resultado económico que te puede haber dejado maravilla. Querido Ariel, te agradezco mucho esta entrevista y seguro vamos a seguir en comunicación eh, para luego volver a charlar, si te parece. Excelente, cuando quieras. Muchísimas, fatales. muchísimas gracias, amigos de Interesante. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.